El Shinigami Ryuk vuelve a la Tierra después de los sucesos del manga original de The Note y de la muerte de Lai Yagami, más conocido y recordado como Kira. En esta ocasión, el Shinigami conoce a Minoru Tanaka, un estudiante que a pesar de no ser un modelito, tiene una gran habilidad para resolver acertijos. Kind of el protagonista en primera instancia se da un aire de like debido a su inteligencia, pero el capítulo no tarda en mostrar que no es el caso, y Minoru Tanaka rechaza los poderes de la Diagnote al menos por dos años, pidiéndole a Ryuk volver pasado ese tiempo. Uno de los puntos más importantes de este one shot, y que queda claro desde la misma portada, es que estamos hablando de una historia de Diagnote en la época actual. El mundo de Diagnote ha avanzado e incluso Kira es estudiado desde la primaria en la asignatura de ética donde lo tachan de una persona inmoral y que provocó acciones terroristas, aunque por otras personas considerado como un dios, aparte de poder ver las acciones de la obra original de The Agnoth hicieron cambiar el mundo se puede observar cómo el mundo ha evolucionado tecnológicamente e incluso lleva a plantearse si el plan de Kira hubiera funcionado en el mundo actual el avance del mundo lleva a Minoru Tanaka a rechazar el poder de Kira y decide poner a subasta para todos en el mundo uno de los objetos que usó una de las figuras más importantes de la historia moderna A partir de aquí el capítulo se convierte en una batalla de intelecto Entre Near y el protagonista de este one shot Aparte de near también aparecen otros personajes conocidos de la obra original Como maxuda e incluso personajes públicos como el presidente de Estados Unidos Donald Trump Quien finalmente es el comprador de la de Debido a estos acontecimientos Ryuk decide incorporar una nueva regla en la de Aquellos que compren o vendan la de Agnot morirán Para el vendedor sería el momento en el que reciba el dinero Mientras que para el comprador sería el momento en el que reciba el cuaderno El presidente de los Estados Unidos decide rechazar el poder de la libreta Pero igualmente paga el precio para hacer creer a todo el mundo que la de Agnot está bajo su control Entonces lo que ocurre es que cuando el protagonista va a recoger gran parte de su dinero Muere justamente con su nombre en la de Agnot Debajo del de la Yagami Este One shot es complicado que tenga una continuación debido a su cierre bastante completo pero deja abiertas algunas pequeñas tramas que podrían volver a ser retomadas en un futuro aunque creo que la mejor manera de seguir ampliando el universo de Dead note es a base de historias autoconclusivas de este estilo que pueden variar el canon de una manera más libre que con un manga serializado e incluso me da la sensación de que la conclusión de este one shot es algo tramposa y abre un mundo de posibilidades que no acaban de convencerme en resumen. Este one shot autoconclusivo amplía la historia de Diagno desde unas perspectivas interesantes y sobre todo demuestra que aún se puede explorar e indagar mucho en las bases del cuaderno de la muerte. Hasta aquí el video. Recuerda que si quieres que siga subiendo este tipo de contenido, regálame tu hermoso me gusta y una suscripción así me motivo a subir más videos. Hasta otra, adiós.